desde el CCE de al Valle. Te hablo para pedirte la situación que está viviendo aquí adentro en este sistema. Aquí tenemos internos compañeros que son abusados, agolpeados, maltratados y todavía aún las autoridades no tienen el valor de venir a enfrentar la situación que se está viviendo acá. Nosotros queremos que alguien de la Fiscalía, Ministerio Público, periodista, den la cara y se atrevan a venir a conversar con cada uno de los internos para que le expliquemos cada situación. Aquí no tenemos silla, aquí no tenemos mesa, no tenemos plato para comer. Tenemos que quedarnos parados y esperar que un compañero termine de comer para entonces servirnos la comida a nosotros. Aquí lo que dicen no es lo que se pinta, aquí es todo un simulacro. Aquí alguien de la autoridad de franco Macorizana tiene que ponerse los pantalones bien puestos y venir aquí pararse, a hablar con nosotros los internos y nosotros decirle cada situación que se está viviendo. Porque mientras sigan así y que en lo que ellos digan y siempre echándonos abajo a nosotros, nunca van a vivir la situación que se está viviendo. Aquí los compañeros están desasitiados, ya no hayan qué hacer. Y dicen que si en este infierno así que ellos van a hacer su condena, mejor prefieren a que lo maten. Porque esto es un abuso. Aquí se maltratan los internos verbalmente, físicamente. Aquí la palabra de nosotros no vale, porque la que vale es la de ellos. Y ellos dicen que ellos son los jefes. Yo no les pido por favor, yo como compañero interno que soy, que llevo casi 18 años guardando prisión, cuando es que alguien de la autoridad de Franco Majorizana, se va a poner los pantalones bien puestos y va a venir a enfrentar la situación que se está viviendo en el CCR de Valle. Esto no es cotorra, esto no es un sueño, lo que le estoy diciendo es una realidad. Y cualquier cosa, mi nombre es Rubén Darío Cruz Martínez, me encuentro recluido en este mismo centro. Estoy aquí a la disposición de alguien que quiera venir a hablar conmigo, conversar con cada uno de mis compañeros. Eso era todo lo que tenía que decir. De Rubén Darío Cruz Martínez, joven que tuvo el valor para denunciar toda la suciedad que hay ahí. Oigan, yo lo, lo denuncio formalmente al director de este centro de Vistalvalle. Valle. Si a mi hijo me le pasa algo, lo acuso formalmente y rotundamente a Luis de la Cruz, el director de este centro. Tiene tres meses que llegó aquí y está maltratando todo eso presos que hay ahí. No le dan comida, lo matan a palo. Mira el muchacho que se murió el domingo, fue a palo que lo mató. ¿Qué ¿Eh? información ha recibido usted de su hijo hasta el momento? Que anoche, porque él llamó a Alex y le estaba explicando a Alex todo lo que estaba pasando. Ellos vinieron a las 12 de la noche a sacarlo, para matarlo a palo y los presos los cerraron, le quitaron la llave para no dejar que lo sacaran. Porque los presos sabían, los compañeros, que era matar lo que iban temo usted por la vida de su hijo ahí adentro? Claro que temo, porque es el único que tiene capacidad para denunciar ese, ese asesino que hay ahí adentro. ¿Eso es un asesino? ¿Cómo ahí viene eso? Ese es un centro para rehabilitarlo con los presos, no para maltratarlo como él lo maltratan. Con tres meses que tiene que llegó aquí? ¿eh? ¿Por que usted ha recibido? noticias de los otros directores que han estado aquí de ninguno. Nada más hizo el pisar aquí para maltratar todos esos pesos que hay ahí. Es, es justo eso. Él es un hombre. Él tiene que tener valor. Si él tiene algunas niñas con algún peso, que los saque y se vayan a la trompa Que yo lo pido a él, a la trompa a lo pido a él, si tiene valor, que no es nadie, es una mierda. Hombre suyo, señora Lucila Toyo Martínez, yo soy la mamá de Rubén Darío, tú Martínez. Y ese llama el director Luis de la Cruz.